Hola Tribus, soy Sara Rodríguez y esto es Accesibilidad con Sara. Un espacio donde comento ejemplos reales de entornos y productos accesibles y accesibles. Hoy os quiero mostrar este vado, si es que podéis escucharme con tanto ruido. Este paso de peatones. Fijaros, es un paso de peatones elevado, ¿vale? Hay dos motivos por los que se puede decidir elevar un paso. O bien, para reducir la velocidad de los vehículos, obligarles a ir más despacio, que parece que, que es el interés de este paso en concreto o bien es una manera también de hacerlo accesible porque po podemos hacer un paso de peatones accesible de dos maneras lo levantamos a la altura de la acera o pues eh, hacemos un pado en la acera y, y rebajamos el bordillo para ponerlo a la altura de la calzada Bien, eh, los pasos elevados es, es de los mejores, o sea, de las mejores soluciones en accesibilidad para gente en silla de ruedas o con otras problemáticas de movilidad, eh, pues porque al final con el vado siempre hacemos una pequeña rampita. Entonces la primera solución es mejor. ¿no? Eh, y fijaros cómo en este, en este paso de peatones en concreto pues lo tienen elevado y en vez de aprovechar la oportunidad para enrasarlo con la acera han hecho pues un vado también. Y al hacer el vado, pues se ha quedado como un pequeño, pues un pequeño socavón, eh, bueno, un pequeño, una pequeña barrera y que salvar, ¿no? O sea, que lo hemos hecho más inaccesible todavía. Bien, yo deduzco que esto, eh, pues, habrá sido porque han seguido la normativa sin entenderla muy bien. La normativa nos dice que hagamos vados y, que lo ha, y, que, y cómo hacerlos. Y ya está. Y si aplicamos directamente, pues muchas veces eh, igual lo que hacemos no tiene mucho sentido. Por eso insisto en la, en la, la importancia de entender lo que hacemos, de entender eh, por qué eh, la normativa nos exige determinadas cosas y qué problemáticas estamos resolviendo con ellas. ¿vale? Aquí hubiera sido muy sencillo enrasarlo con la cera y hacer un paso de peatones estupendamente accesible. Y sin embargo así... Pues nada, la estamos dejando lleno de barreras. Otro detalle, si ves aquí, es el pavimento podotáctil. ¿vale? Estas baldosas son pavimento podotáctil y sirven para indicar a la gente que usa el bastón blanco, gente ciega, con, con discapacidad visual, eh, para indicarles que existe el paso de peatones y que pueden cruzar. Pero la normativa indica que eh, debemos poner al menos 60 centímetros. Y lo que nos pasa es que muchas veces pues, dice, pues de, la gente deberá pensar, bueno, pues eh, por no quedarme corto, mejor me pongo entero el vado y listo. Y así me curo en, salir, en salud. Pero el problema aquí es que estas baldosas eh, son un incordio para gente que pueda ir con un bastón, con muletas, eh, con problemas de equilibrio, ¿no? dificultades para mantener el equilibrio. Con lo cual, si lo hubiéramos dejado en 60 centímetros, como está la exigencia, muchísimo mejor. Así que nada, bueno, hasta aquí el ejemplo de hoy. Y nada, como conclusión, recordar que lo importante en accesibilidad es siempre ponerse en el lugar del otro, entender cómo funcionamos y mucho sentido común a la hora de buscar eh, soluciones. Nos vemos en el siguiente vídeo.